Vamos a ver en este módulo las ideas fundamentales del modelado y simulación en el mundo de las ciencias de la vida. En este último módulo del curso introducimos dos conceptos de interés a la hora de abordar los problemas cotidianos, saber lo que es modelar y simular. En la medida que seamos capaces de representar los sistemas que nos rodean mediante diferentes formas como serán los modelos que vamos a ver y la medida que seamos capaces de predecir cómo se van a comportar esos sistemas, vamos a estar mejor preparados, vamos a preparar mejor a nuestros alumnos a la hora de abordar los problemas diarios. En los problemas de nuestra vida cotidiana tenemos que representar las realidades que nos rodean mediante objetos o modelos o otro tipo de representación que nos permita poder manejarlos esos sistemas en nuestra mente. Para ello veremos que modelar no es más que representar mediante un modelo una realidad. Esta representación puede ser gráfica como un mapa, puede ser una ecuación o un conjunto de ecuaciones matemáticas o puede ser una reproducción a escala en material del sistema que queremos representar. Y llamamos simular a la recreación, a la, a la reproducción del funcionamiento de ese sistema que hemos representado bien en un modelo convencional o quizá en la representación de ese sistema de otra forma como va a poder ser mediante un programa que vamos a implementar en Scratch. Con estas dos herramientas, modelar los sistemas y simular su comportamiento, vamos a disponer de necesario para conocer y entender mejor los sistemas que nos rodean. Vamos a tener capacidad de entender y de razonar cómo funcionan esos sistemas y, por consiguiente, vamos a tener capacidad de resolver problemas que nos surjan en este contexto. Con estas nuevas herramientas vamos a ser capaces de entender mejor, por ejemplo, los sistemas continuos que tenemos alrededor de nuestro entorno. Son sistemas cuyo estado, cuya información eh, representativa de ese sistema varía de acuerdo a la evolución del tiempo. Por ejemplo, el bote de una pelota, la velocidad de un coche, la temperatura de la habitación, son variables, son sistemas que caracterizamos con algún tipo de estado o de variable cuyo funcionamiento, cuya variación va a depender de la variable independiente tiempo. Y también vamos a ser capaces de introducir a los estudiantes el concepto de cómo varían los sistemas discretos, esos sistemas cuyo estado, la información relativa a ese sistema, varía cuando se produce un evento y que generalmente esos valores de esas variables van a ser discretas desde el punto de vista de posibles valores como 1, 2, 3, todo o nada. Con este contexto de poder representar a los sistemas, poder simularlos y saber que vamos a trabajar con sistemas continuos y discretos, Scratch nos va a presentar como lenguaje una herramienta para poder modelar, poder representar estos sistemas. Vamos a describir con bloques el problema, con bloques del propio lenguaje, con diferentes objetos donde implementaremos sus correspondientes comportamientos con diferentes scripts, algoritmos, con diferentes apariencias, sonidos y entorno de funcionamiento, como será el escenario. Y como entorno de programación, Scratch nos ofrece ese espacio donde podemos simular, ejecutar, resolver el, el modelo. Cuando hablamos de simular, lo que estamos diciendo es realiza ese modelo a ponerlo en funcionamiento. De manera que Scratch nos va a facilitar esa predicción, ese estudio de cómo se comporta el sistema para diferentes situaciones de diferentes algoritmos de control o de diferentes entornos de funcionamiento.